Patricio Díaz de Cauquenesnet.cl tiene dos consultas. La primera es respecto a los casos cauqueninos informados ayer. ¿A qué rangos etarios pertenecen y cómo contrajeron el virus? Además, saber si tienen alguna relación con el caso anterior a ellos, que es eh, un funcionario de un Cefam de la comuna, según él informa. Bueno, los dos funcionarios <coughs> pertenecen al rango etario entre los 50 y los 60 años de edad y ninguno de los dos tiene nexo epidemiológico. De los 11 casos de la provincia de Cauquienes, ¿cuántos ya están oficialmente dados de alta, Jeremí? De los 11, 5 casos están dados de alta.